¡Ey! Os vengo a hablar del documental Gangsta is the New Poetry. Ni ellos saben lo que significa. Eh, ellos cogieron ese nombre por molar en inglés y, y no saben ni escribirlo. Eh, también puede ser que a lo mejor la HBO les, les, les pagó para hacer una, un documental y luego a última hora les retiró la financiación y ellos dijeron, bueno, pues mantenemos el nombre que molaba un poco. Eh, ponen trap como adhesora en, en momentos y escenas que no no vienen a cuento de nada, como por molar, por subirse un poco a la ola de, de, de, de 2017, y no está muy bien actuado, no está muy bien actuado, está mal actuado, pero bajo cualquier baremo, o sea, actuado, mal actuado para ser una webserie, o sea, mal actuado en plan Bollywood. Um, luego salen como unos colegas hablando del protagonista, que no recuerda muy bien el nombre, pero era un nombre también como muy difícil de recordar, o sea, estos tíos parece que no tienen mucha intención de que de viralizarse porque pone un era como Kim Kim, Kim Puyol, Kim Kardashian, Kim no sé cómo coño era, pero eh, en fin, eh, no, no me ha gustado mucho y, y le faltan bastante hubiese estado mucho mejor si se hubiese parecido más a Vincent Finch, ahí hubiese molado yo creo eh, o sea es, es un consejo pero hubiese estado bien si no hubiese sido una mierda Adiós.